Mi relación con Isman no iba muy bien hasta que llegó a chama. ¿Será que me está engañando? El amor me está haciendo dudas.